50 años de búsqueda 50 años de crecimiento de todo lo que envuelve el automovilismo no nada más de carros sino de la, de los mismos pilotos de los mismos caminos de la misma industria de la misma eh, economía que está alrededor eh, eh, es todo un, todo un crecimiento eh, Vaya, no sabía dimensionarlo a veces, pero es, esto es demasiado grande como para explicarlo en, en unas cuantas palabras. Es, es un cúmulo de, de sensaciones, sorpresas, vaya, eh, inexplicable en, en, en poco tiempo. Correr sin GPS. Correr sin nota. Correr recorri recorriendo nada más. Para mí eso es lo más, lo más básico, lo más tradicional, es la, es la regla número uno de los dos. Fíjate que estábamos con el carro listo para nosotros listos para irnos y pues, sí, yo recuerdo que, que era muy, muy, muy especial para todas las cosas y muy metódico. Y nos, nos cargaba a mil por hora porque no quería que llegáramos allá a estar como llegan muchos a, con el carro a medias. Y eso no, el carro se tuvo que ir de aquí al 100% y eso era para mí como un reto bien importante porque, por pues, dar de cuenta, es o vas bien o no vas. Entonces, eso era algo que ahora ya no hacen las nuevas generaciones, van y terminan los carros allá. Y, y no lo importante es que de es aquí ya, listo. No sé. Es, es complicado, ¿eh? no, no sé qué no me sabría que decir. 16 años. 5 o sea, libres, no había más. 5 libres, bajas y picar Digo, eran los bajas, los picar y, y, y los bugos, no había muchas categorías en aquel tiempo. Cuando me inicié de copiloto, sí varias carreras ganadas en, en, en, la, en la clase 5, en los Bajas, por allá por Constitución, en La Paz, en el Bordo, eh, después nos iniciamos, así, nuestros primeros, nuestros primeros eventos. Pues me aventuré en el año 1998 a correr mi eh, propio carro en la Baja mil invitando a muy buenos amigos eh, que, que estaban en el medio y nos fuimos en un plan familiar eh, mi hermano y yo y mis amigos este, nos acompañó alguien más de la familia y no logramos terminar pero tuvimos una gran experiencia corrimos de la 1600 que era lo que estaba al tope en ese todavía no pero en ese tiempo ya estaba al tope en una categoría muy competida y una gran experiencia una gran experiencia porque llegamos de, de los rojos directamente a grandes ligas con, con, con la suerte de no tener ningún inconveniente en la revisión ni nada entonces llevamos un gran carro y, y la verdad que eh, fue una experiencia que me quedó marcado para siempre empecé como en el 2005 2004 más o menos eh, pues ya estaba mi hijo grande, mi hermano este, ya se podía hacer cargo del carro que teníamos entonces decidirme un poquito al lado, de, al lado de la organización ya sabía lo que, era, lo que era estar del lado del piloto y dije bueno, ahora quiero estar del otro lado primero que nada me gustaría que hubiera una unificación de de criterios y reglamentación, primero que nada. Y la otra, que realmente el otro fuera valorado como como un deporte, como una actividad, como un... vaya, como quisieran, pero que tuviera su reconocimiento, como lo tiene la fórmula 1, como lo tiene otro, otro, otro, otras, otras, otras ramas del automovilismo, pero sí Siempre he tenido la idea de que el logro nacional, los campeonatos no son valorados porque son muchos campeonatos en el país. Yo creo que un solo campeonato nacional, sin que sea ni de élite ni de ciudad, ni de tal, eh, de, de, debiera ser como tipo las Olimpiadas, ¿no? En el marco de una o dos o tres sedes, hacer un un gran, un, un magno evento en el que realmente sale un campeón que, que es superior a los demás no un campeón por por ir sumando puntos en algún lado, esa idea ya en su momento la estuvimos muy cerca de madurarla con, con la federación pero eh, se dejó por ahí pero creo que en lo personal siento que sería un un gran avance tener este reconocimiento como verdadero campeón nacional ¿no? le echen ganas al campeonato no hay nada más satisfactorio que, que ser campeón estatal aunque algunos difieran de mí pero creo que la carta de presentación de cualquier piloto es cuántas ganaste, cuántos campeonatos tienes eso es parte de un currículum y al final de cuentas yo sí los invitaría a que, a que participen en el campeonato en el que quieran, como quieran pero que lo hagan, ¿por qué? porque este es parte de, de, de, de lo que ellos después podrán decirle a las generaciones que vienen atrás.